Susana Jiménez habría tenido un romance secreto con un famoso actor. Susana Jiménez es una de las mujeres más famosas de la Argentina, y en sus inicios supo ser una rompecorazones, tanto es así, que no se conoce por completo todas las relaciones que tuvo la diva de los teléfonos. Según se supo en las últimas horas, la blonda mantuvo en secreto un romance con otro galancito de la época que, hasta el momento, no se sabía que había tenido un vínculo amoroso con la diosa. Todo el revuelo se desató tras la polémica que envuelve a Ricardo Darín y Valeria Bertuzelli, quien lo acusó de violento en una reciente entrevista. A Luis Ventura y Moria Casán les sirvió de puntapiés de escándalo para revelar un romance oculto de su. ¿Cómo ocurrió esto? Invitado a Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en la pantalla de América, Luis Ventura disparó contra Darín y aseguró que lo había hecho bajar a Carlos Calvo de la obra su hogar en la década del 80. Carlin se fue a las puteadas con Darín porque dijo que lo había bajado. Lo rajaron a una semana de estrenar. ¿Quieres que te diga la verdad de por qué lo bajaron?. Esto me va a traer consecuencias Ed porque Carlín le estaba avanzando a Susana, le dijo el periodista Nora Cápena. En ese romance intervine yo. Primero se fue con Carlina Santa Clara del Mar, y como no resultó, entonces agarró a Darín. Lanzó Moria sin filtro, confirmando el romance que alguna vez, sin poner nombres propios, se lo había preguntado a Susana en televisión. Los galancitos fueron todos novios de Susana. Con uno te fuiste a Santa Clara del Maret. Había dicho More en 2013, por un consulta de la abuela en pleno programa de la diva de los teléfonos. Ahora se supo que aquel viaje fue con Carlín Calvo.